Como quisiera tener alas Para subir al cielo Para demostrarte Lo mucho que te quiero Hasta la tierra del milagro en Guachimalco Guerrero Préstame tu corazón, con el miedo? me hace falta tanto amor Mi camino quiero que sea contigo Y dejemos eso de ser solo amigos Yo te he amado por ti cada día, porque tú no estás aquí conmigo La ausencia me mata cada día, al tenerte tan lejos Ya mi Patricia, pero sabes que mi amor es el más sincero Te amo, de parte de tu amor, Eduardo Mateos, para ti mi amor suene en Coachimalco Guerrero sonidos cisneros la fuerza sonidera para el Billy Boy, el coffee y todos los perros chatos en Coachi del Sabor y los éxitos siguen con mi carnalito Gasper y su carnalita Yami, los que hacen los éxitos en Coachimalco Guerrero y su nueva organización los reyes de la bachata Estoy.